¿Cómo usar Jam? ¿Qué necesito o qué necesitamos para usarlo? Necesitamos tres cosas. Primero, tener el complemento de Jam instalado en nuestra hoja de cálculo de Google, que explicaré al tiro cómo verificarlo. Pero también necesito tener los datos en una hoja de cálculo de Google Drive y tener un borrador en nuestro Gmail. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Acá tengo un ejemplo de una hoja de cálculo donde tengo Primera columna, nombre de mis alumnos Segunda columna, correos de mis alumnos Y la tercera es la nota que obtuvieron en una prueba La cual le quiero enviar a cada uno de ellos Con el nombre de mi alumno y la nota respectiva Entonces aquí tengo mi hoja de cálculo en Google Drive lista, preparada Y también debo tener en mi correo electrónico un borrador Ya cómo se hace un borrador, tan simple como esto Redactas un correo y aquí yo tengo un ejemplo ya pre-completado. En el asunto yo coloco el título de mi corre. En este caso, nota primera pro. Y en el texto, ya lo importante, fíjense. Hola, y coloco esto. Entre dos llaves y coloco el título de la columna. En este caso quiero es decir hola Juan. Y ese dato está en la columna noma. Acá está la nota obtenida en la primera prueba de este periodo. Por lo tanto, acá coloco nota. Entre dos llaves, coloco el título de la columna, en donde está la nota. Quedo atento a tus comentarios. Por lo tanto, este es el correo que le voy a enviar a cada uno de mis alumnos. Vuelvo a mi hoja de cálculo. ¿Dónde está el complemento de JAM? Está acá arriba, en complementos. Busco JAM. JAM. ¿Ya? Si no está, Descargo complementos y lo busco acá, ya. Ojo, en mi trabajo ya está instalado, en el caso que ustedes no tengan esta aplicación o complemento instalado, contacten a su administrador del dominio para que lo autorice y lo instale. En los correos personales ningún problema, pero si es una cuenta institucional, el admin debe autorizar lo más probable su instalación. ¿Cómo se usa? Teniendo ya la hoja de cálculo con la información y teniendo el borrado. Complemento, elijo Jam y coloco Inicio y Combinación de Emails. Espera un par de segundos. Y me pregunta cuál va a ser la columna de donde voy a sacar los correos que voy a enviar. En este caso, la columna es Correo. Están es las direcciones de mis alumnos. Guardar. Me pregunta ahora nombre del remitente, aparece mi nombre y me pide el borrador que voy a usar. En este caso yo hago clic, debería ser el primero de la lista, es decir, este. Ya que siempre aparece el último acá, así que elijo excepción. Y vean que aquí tengo, ya reconocido las cinco direcciones. Pero antes de enviarla, quiero probar. Por lo tanto, me voy a auto enviar un correo de prueba. Y ese correo va a ser enviado a mi dirección. Y voy a probar, en este caso el primer alumno era Ellen que tenía 6,1. Voy a ver mi correo y fíjense que aquí ya tengo el correo. con mi nombre, mi dirección, dice hola Ellen, enchufe. Acá está la nota obtenida en la primera prueba de este pedido, 6,1. Que ahora sus comentarios. Por lo tanto el correo llega perfectamente. Bien. Por lo tanto ahora vuelvo a mi hoja de cálculo y envío los cinco correos electrónicos a cada uno de mis alumnos. Así de simple. Por lo tanto éxito y ahí nos cuentas cómo te fue.